la actualidad está muy de moda simplemente aprender a soltar aprender a soltar los humanos en muchas ocasiones peleamos y lo único que buscamos después de cada discusión es quién tiene la razón